y también está la gente de Grazate y ahora y Silencio Varela que fue la segunda etapa y esto es clave en el sentido de, de, de, de, del espacio local y también haber comparado eh, gestiones políticas diferentes y, este, y haber cubierto también eh, el eje norte y el eje sur eh, en principio con esfuerzos enormes y perfectibles de alguna manera pero que, que bueno, a las pruebas estamos celebrando y con gran alegría. Y penditas en él como persona del otro siglo, como se dijo hace un rato, este, que sí es cierto, que es real, somos todos, pero yo mucho más. Este, ya son casi 50 años, eh, eh, de, voy a tener el año eh, 21, voy a tener 50 años de recibida en esta carrera para recibir un jovencita pero estaba pensando, y esto es cierto, yo siento que son distintos momentos de parábola pero la parábola tiene esta forma, ¿no? yo estoy bajando porque tengo 70 años me siento en este momento, en, una, en un momento muy crecido de esa parábola compartiéndolo con, con dos este, discípulas y dos grandes ya, una investigadora ya formada y una investigadora que logró acceder al de la más pobre, y estoy acá a la izquierda con. Con Paula, que también ha sido parte de esta, de esta parábola, de este crecimiento de este, de este, Y todos nosotros, hijos, los discípulos jóvenes, como, como, como este, Mariano, ¿no? que nos gustaría que esté acá, pero vamos a entrar y salir en, en, en compañía. O una Amanda, que está también acompañándonos acá. Pero antes de seguir, sí, no quiero olvidarme que quería decir al principio, que me van a aguantar unos 5 minutos más o 10. Que hoy me enteré antes de venir que hoy era el día de los desaparecidos y hoy acá están dos compañeras del secundario me voy a emocionar son Alicia Delepiane y Sandy Butkowski. y voy a dedicar la gracia a esto nuestra compañera de desaparecidos Por los años se pone uno más, más sensible ¿no? de lo que era pero que sí fue cierto, lo expresa más y en esa parábola le digo que, que hay un cuadro que quiero decirle que en la página 130, 138 está que es esa, esa que en algún momento dimos a llamar calmería que es el encuadre conceptual que, que allá por el 77 cuando quise volver a mi formación de posgrado en planificación, y esto quiero decirlo yo soy en realidad una formada en planificación de la educación que cuando volví acá, quise y había trabajado con dicha mientras la Argentina se venía abajo con el, la preparación de la llegada a la dictadura, yo había podido eh, trans, eh, transcurrir dos años en plena revolución peruana, que una experiencia, eh, fue una experiencia enorme para mí de trabajo <coughs> con un modelo de reforma muy preparado, muy educativo, y que trateaba tra la nuclearización local. Entonces, yo vine acá para no poder hacer nunca más nada en este plano. Pero sí, Natalia y todo, Paula recuerda que eh, parafraseaba y planteaba aquello que era la planificación regional, local y la, la nuclearización. Entonces, ya dando vueltas con toda esa formalización que me había dejado muy joven, antes de los 30 años, empecé a armar algo que en algún momento de la formación lo llamaba cañería para interpretar y para diagramar la complejidad de interpretar el acceso diferencial a la educación. Y eso del acceso diferencial era uno de los temas que me marcó en toda mi trayectoria como investigadora y quiero destacar que CONICET también está detrás de la UBA y acompañándome en este lugar y es fuente de esta continuidad del, del campo de conocimiento. Y el tema de educación y distribución es otra de mis pasiones porque, porque vengo de, la, de una provincia muy pobre y me, y me llevo muy bajo nivel educativo acá. Eh, Además, ah, proporcionalmente me costó adaptarme a la escuela de Palermo, ¿no? este, eh, que lo pude hacer por compensación familiar rápidamente, pero bueno, por posibilidades. Pero el tema es que evidentemente eh, eso estuvo siempre presente. Entonces, en los 90 eh, también a mí se, cor se cortó, lástima que nos está acá Darío, porque... Eh, en 1990 entre la reforma -cortre. ah, entre la reforma neoliberal que me marcó la, la transferencia de todo, es decir, la pérdida del poder del Estado y el, un dislate total en respecto a la posibilidad de seguir articulando el papel del Estado, a las provincias, etc. Entonces, ahí esto meto como distancia, y es donde me concentro mucho más de nuevo en la, en la investigación. Fue una forma de refugio compensatorio, pero tenía una tarea hermosísima desde, desde el 91 que fue mi doctorado primero, que fue ser madre. Y evidentemente que ahí el ICE y el, el PET fueron depositarios de todo el esfuerzo enorme en producción de conocimiento. Y yo quisiera pensar que a esta altura, después de haber logrado ese crecimiento, ese desarrollo, gracias a Natalia y Ariel, que hoy Ariel no está, pero después con la llegada de de Alex y después el tipo, bueno, habla al principio, toda la década del 90, ese intercambio. Bueno, yo tengo que estar muy feliz que llego a, a este año 99, este, perdón, 2019, eh, eh, no, 2019, pero con muchos fríos y muchas ganas, y acá tengo a Amanda que, con sus años es un testimonio de que se puede seguir adelante y mientras no me vaya el voy a seguir totalmente y, este, y tengo equipo como para que se haga cadena y se haga podamos continuar y sí el desafío es que no creo yo en la investigación vino lo que le voy a decir que, y por suerte lo han retomado muy bien los colegas y lo que acabo de decir es, es este comentario que me formé en planificación ojalá este, podamos traducir todo el nivel de conocimiento que ya hemos logrado en la educación. Yo creo que hay, a pesar de la en los sistemas de información y todo lo que quieran, este, hay acá justo está la UIS de la, de la Ciudad de Buenos Aires y ahí está la colega Proguer, el, el general Sarmiento, que va a hacer nuestro comentario para, para la revista de Ciencias de la Educación. Este, y hay muchos investigadores acá, disculpen la, la colega antropóloga que nos acompañó en etapas de gran crecimiento del PED, como no Cecilia sé si Hidalgo. Yo creo que tenemos masa crítica y conocimiento enorme ya producido y que es tiempo de que estos, estas deudas que estuvieron marcando no son solo financieras, ¿no? que son incapacidades para la planificación y programación. Aquello en lo que yo me formé y que vi que ya en aquel momento los peruanos sabían hacer mejor que nosotros, yo creo que es tiempo de formar, y sí, eso tengo ganas de hacer, de ayudar a formar, es decir, armar algún equipo interuniversitario y con grupos para preparar, para poder, eh, definir, traducir políticas eh, en planes y programas de acción y trabajar eh, adecuadamente la planificación y programación educativa por niveles y también en estos ejes, niveles de enseñanza, y también en los ejes provinciales, regional y local, porque ese es otro de los problemas. En mi, en mi tesis yo discutía el hiperinstitucionalismo al que se llegó por culpa de la reforma educativa y tendemos a eso todavía. Todavía en los programas de financiamiento del INET, en todo, la institución es la que se destaca. No dudo que los salvatajes, que las capacidades de resiliencia, las, las actitudes defensivas, ofensivas que tienen las escuelas responden a sus propias capacidades y a ciertas condiciones y grupos que las ayudan. Pero yo creo que hay que empezar a, a hacer puentes entre nuestros saberes. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme como grupo de trabajo interdisciplinario y, y, y esa es la única manera en que lo habíamos podido crecer. Y, este y yo creo que ahora viene un esfuerzo en la gente de educación también, que son poco interdisciplinares al interior de la producción de conocimiento. Tenemos que hacer puentes entre la didáctica, los organizadores de la educación, la gente que sabe de planificación educativa, yo no creo que se sepa mucho, pero hay que empezar a aprender de lo que los latinoamericanos hicieron, de lo que sabemos algunos, y empezar a poner en formación de docentes, en formación de técnicos de las provincias, fortalecer equipos técnicos provinciales, el fortalecer a, la, a los supervisores, a, a, a la acción, al encadenamiento. Este, y eso es un poco el desafío en el que entonces tengo muchas ganas de seguir. Este, eh, aprovechando entonces el conocimiento, eh, eh, llamo la atención a todos los investigadores sobre ese papel que tenemos que tener, eh, en traducirlo y formar con criterio. Yo creo que basta de papos, basta de papos, basta de palabras. Este, yo creo que es tiempo de informar y de traducir y de aprovechar todo lo que sabemos para que algo de todo lo que los docentes están marcando, las ideas tenemos y, pero, y para pelear. Y en el plano de la política y de la asignación de recursos es otro plano de, de pelea enorme, eh, donde sí comparto la, la desolación porque... Eh, yo ya cuando planteaba estas cosas a, a tramos, la gente de la política pública o el propio Augusto Costa que en su momento nos ayudó este es cierto, somos los niños pobres y son la feria es muy difícil y ahora incluso la asignación de, de, de recursos, al estar todos dentro del Ministerio de Educación por ahí le llega de recursos a, a la UBA que nos ahora asignó pero tenemos un proyecto en el Fonsín que todavía no está asignado quiere decir que está haber una puna entre el eh, FOSIT, el CONICET, con el, el Ministerio de Educación. Pero, pero me quedo con, con, el, con la enorme experiencia, me quedo con esas reuniones de retroalimentación que están en la tapa. Esta es una reunión de retroalimentación en Rosario. Lo que aprendimos es la reunión de Campana, en la reunión de Zárate. Me conectaron con la maestra nacional que soy. A pesar de que parezco un economista y todo lo demás. Y no me voy a emocionar de nuevo, gracias, estoy muy feliz.